Dicho esto, avanzamos con este Desde Dale, la Redacción. Avancemos, porque hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Sí, sí. vamos a hablar de un sondeo que hizo la organización Mujeres que no fueron tapa. El sondeo revela que 7 de cada 10 mujeres encuestadas se arrepiente de haber sido madre, aunque todas obviamente dicen amar a sus hijos e hijas. Y solo un 4% de las que decidió no ser madre se arrepiente de eso. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace este estudio? Bueno, visibilizar esto que tiene que ver con la maternidad rosa, con la presión social, el mandato que hay... De que, de que las cumplir, mujeres ¿no? deben embarazarse uh -huh. antes de los 35 años. Que si ¿sí? no tenés un hijo nunca conociste el amor de tu vida. Que si tenés un hijo, ¿para cuándo el segundo? ¿No lo vas a dejar solo el primero? ¿Qué va a pasar cuando sean grandes? Todas estas cosas que te van incorporando en la cabeza que por ahí aún una, una no siente la necesidad ni el deseo, pero sí te lo pone la sociedad, ¿no? Así es, esta encuesta fue realizada a más de 10.700 mujeres distribuidas más o menos en partes iguales eh, entre mujeres que eh, eran madres y mujeres que no eran madres. Uh -huh. Y el resultado fue el que les comentamos y sobre él vamos a profundizar justamente con Violeta Navas Jiménez, psicóloga clínica, terapeuta de pareja y de familia, especializada en psicología perinatal, embarazo, puerperio y fertilidad. Además, ella trabaja en el Instituto de Medicina Reproductiva con el doctor Antonio Martínez, donde acompaña a mujeres que no pueden quedar embarazadas. Violeta, ¿qué tal? Un gusto que estés con nosotras. Bienvenida. Hola, hola chicas, buenas tardes, feliz día para ambas. Muchas gracias, gracias. muchas gracias. O sea, eh, por la convocatoria. Violeta, eh, bueno, te toca eh, trabajar con mujeres que buscan la maternidad. ¿Qué te pasa cuando eh, escuchas eh, el resultado de un sondeo como este que dice que 7 de cada 10 mujeres se arrepiente de, de, de ser madre? ¿Te sorprende o no? No, no, no. No me sorprende y te diría que me gusta porque así como recién ustedes decían que eh, ustedes quieren contar cosas y del otro lado necesitan que alguien los escuche, a nosotros nos pasa lo mismo, Que necesitamos saber qué le pasa a la gente, y bueno, los psicólogos y muchos otros investigadores laburamos justamente con las respuestas que tenemos ¿no? en las encuestas, de qué le pasa a las mujeres hoy, uh -huh. qué nos pasa a todas nosotras con la maternidad, ¿no? sí. ¿Qué, qué sentimos, ¿Cómo, cómo estamos paradas frente a eso que... En algún momento sentimos como mandato uh -huh. eh, poder visibilizar que hoy estamos paradas de otra manera ante esto. No, no me asusta ni, ni me enoja, todo lo contrario. Lo, lo, lo siento muy valioso. Eh, y además lo escucho, lo escucho mucho en la clínica, ¿no? Esto de, de qué pasa con nuestros deseos, los deseos que tenemos como mujeres. Claro, es que... muy, muy interesante. ¿Cuáles son los motivos que es lo que te, que lo que te cuentan estas mujeres que fueron mamás, pero que dicen. La verdad que si lo hubiera pensado otra vez, capaz que me duele lo que estoy diciendo, porque duele un montón reconocerlo, me imagino que el labor para las mamás debe ser re difícil, pero ¿qué es lo que te dicen? ¿Cuáles son los Mirá, motivos? ¿Qué les pasa? Hay varios, hay varios pilares como muy importantes para que podamos entender esto. Cuando escuchamos a una mujer que dice, che, me arrepiento, eh, no sé si hice bien con esta decisión, lo primero que hacemos como sociedad es asustarnos, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, no puede ser, si la maternidad es maravillosa, cómo puede ser que alguien se arrepienta, si amamos a nuestros hijos, de hecho en la nota eh, justamente habla de los amamos eh, y a pesar de amarlos muchas veces sentimos contradicciones en relación al rol de la maternidad. Eh, y esos pilares me parece que tienen que ver eh, con que nos podamos preguntar eh, y podemos preguntarnos cada vez más si queremos o no queremos las cosas, mucho más allá de la maternidad como rol, en general nos podemos preguntar mucho más. Eh, y, y eso está empezando a pasar más ahora, venimos heredando muchos mandatos como género y por suerte podemos empezar a cuestionarnos eso. Y en uh -huh. la nota, en la encuesta, hay algo muy claro, un dato que me pareció súper interesante, que es esto de, eh, que, digamos, 5 de 10, es decir, el 50% de la muestra dice que no sabe eh, o que no tuvo a sus hijos eh, deseándolo. Y ahí me parece que está la clave de la cuestión, chicas. O sea, ¿deseábamos ser mamás antes de serlo? Claro. Les cuento algo que es interesante. Nosotros estamos haciendo una investigación eh, con Aldiana Aldana Guerre y con Ángel Tabullo, que también es doctor del CONICED, investigador, eh, donde le preguntamos a un grupo de mujeres eh, y evaluamos, tomando un montón de técnicas... Eh, qué sentían en relación a sus hijos, y lo comparamos, esas mujeres habían tenido embarazos espontáneos, lo comparamos con lo que sentían mujeres que habían hecho tratamiento de fertilidad, con nosotros en el IMR. Y comparamos un montón de variables, depresión, ansiedad, cómo se sentían en el vínculo con sus bebés, o con sus hijos, hijas, que, bueno, tenían siempre menos de dos años. Habíamos eh, como enmarcado la investigación en ese rango etario. Y comparamos a ver qué pasaba, ¿no?, en esos dos grupos. Mujeres que habían tenido embarazos por técnicas de reproducción humana asistida y mujeres que habían tenido embarazos espontáneos. Y encontramos mucha más depresión, mucha más ansiedad y muchos más niveles de estrés en las mujeres que habían tenido embarazos espontáneos Mira. y encontramos mucho menor depresión, ansiedad y, y también más competencias, digamos, parentales o marentales en este caso, en el grupo de mujeres que había tenido eh, embarazos por técnicas de reproducción humana asistida. Uh -huh. ¿Qué conclusión sacamos? Que esas mujeres habían transitado tratamientos de fertilidad que les habían llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero también deseándolo y que muchas de las otras mujeres del grupo 1, digamos, habían tenido embarazos no deseados. Entonces, un poco nuestra conclusión como investigadores es que el deseo es, la, es como la base para todo. Total, claro. Está bien ser madre si lo deseas. Eh, es lo mejor que te va a pasar en la vida si lo deseas. Según cada uno. Es como la clave. Exactamente, claro. exactamente. Si no lo deseas, difícilmente vas a poder construir vínculo y difícilmente vas a poder sentirte empoderada en ese rol, uh -huh. ¿se entiende? Viste que te, que, te, que te dicen desde chiquitita, si no sos mamá, no te completás como mujer y si estás hablando con alguien y de repente te expresa lo que le pasa y te dice mira, la verdad que yo no soy mamá y no tengo ganas de serlo, mi pareja lo acepta porque es importante también lo que le pase a la pareja, pero es como que ya la, la mirada hacia esa mujer cambia que hasta no termina contando lo que a una le pasa, no tiene nada de malo, es elección de cada uno Exactamente, tiene que ver con poder pensar qué nos pasa individualmente, podernos preguntar eso, que no hay caminos buenos o malos en función de una generalidad, sino de las individualidades. Por eso nos gusta cada vez más hablar en plural, ¿no? De infancias en vez de infancia, maternidades en vez de maternidad, eh, mujeres, ¿no? Porque somos eh, múltiples, somos, este, y cada uno tiene trayectos diferentes cada una en este caso, ¿no? Entonces me parece revalioso que traten estos temas agradecidísima de la convocatoria porque creo que hay que visibilizar. Y también preguntarnos qué nos pasa como sociedad cuando una mujer dice yo no quiero ser mamá. ¿Por qué nos mueve tanto la estantería, no? ¿Por qué sentimos que es una amenaza? Sí, está buenísimo que una mujer pueda decir, yo no quiero esto, y así con todo, no solo con la maternidad. Sí, sí, sí, total. sí tal cual. Violeta, hablabas del deseo y pensaba la situación al revés, hace no mucho tránsito en embarazo y me escribían muchas mujeres, y, y me llamó poderosamente la atención a que me escribió eh, y que me dijo que postergaba su deseo porque su pareja no quería tener hijos, eso tampoco está bueno, ¿no? No, no está bueno, ¿qué pasa ahí cuando hay que unir dos deseos, no? Que nos pasa con la maternidad y la paternidad o con las maternidades y las paternidades y nos pasa con muchas otras cosas, ¿no? Cuando los deseos a veces son incompatibles. Bueno, eso es re importante, el diálogo, es importante por ahí la búsqueda de, de, un, de una mirada objetiva que puede ser a través de la terapia, se me ocurre, como una opción, ¿no? Como uh -huh. para abrir el, el, el, el juego y, y que podamos tener un espacio para charlar y profundizar qué está pasando, si realmente podemos llegar a un acuerdo... Eh, ...cuánto puede uno resignar el deseo en función de otro o de otra, eh, uh -huh. creo que es importante esto. También, chicas, miren, justo estamos en junio, junio es el mes de la fertilidad, eh, el mes internacional de la fertilidad... ...y, y, y me, me gusta que, que, que toquemos también el tema de que la fertilidad es un valor. Entonces, en aquellas mujeres que sí está el deseo de, de maternidad y hay una postergación en función de una pareja o en función de una situación social... Está bueno saber que hay que cuidar ese valor de la fertilidad. Totalmente. Nosotros tenemos una fertilidad acotada, una fertilidad que muchas veces va en contrarreloj, por nuestra sí. reserva ovárica. Entonces también consultar, tener en cuenta la información, asesorarnos. Sí, ju justamente también sí. cuando hacemos este tipo de entrevistas siempre, siempre me gusta recalcar esto, eh, de que se ve como una presión social el, el hecho de la maternidad antes de los 35 años. Y la realidad es que... Eh, no hay que eh, atarse a ese pensamiento, pero sí hay que saber que hay una edad biológica y que tenemos que estar atentas a ella. Sí. Tal cual, así como defendemos el sí de las mujeres y el no de las mujeres, bueno, saber que por ahí la consulta eh, nos empodera en la información, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿qué, qué, ¿en qué estado se encuentra mi fertilidad? Eh, y, y con esa información poder o seguir postergando en función claro. también de un deseo o no. Claro. Eh, hicimos una encuesta el año pasado, le preguntamos a más de mil mujeres eh, qué razones consideraban eh, como buenas o válidas para, por ejemplo, criopres criopreservar perdón, gametos, criopreservar gametos es congelar sí. nuestros óvulos en función de eh, una postergación de esa maternidad. Nosotros sabemos que cuanto antes usamos ese óvulo, es decir, cuanto menos tiempo tiene ese óvulo, mejor calidad o mejor pronóstico en el embarazo. no Después de los 30, ni hablar después de los 35, hay un poquito una una caída de la curva en esa calidad ovocitaria. Entonces les preguntamos a las mujeres eso y lo que nos contestaron es que una de las razones que más defendían eh, para poder, querido, preservar gametos era sentirse lista. Claro. Eso me parece maravilloso, ¿no? Sí. O sea, ya no es en función de una pareja como pasaba en otros momentos, sino uh -huh. sentirme lista, eh, o estar afianzada económicamente o en la profesión, ¿no? Que son como las razones que más se escuchan hoy para postergar esa maternidad. Bueno, sí. se ve hoy en día muchas mamás que deciden serlo eh, mamás solteras sin, sin la pareja al lado. Y ah, mujer sí. adelante, labura, es mamá, y una que tiene la pareja al lado y dice, ¿cómo hace? Bueno, te das cuenta uh -huh. que evidentemente cuando una se lo propone puede, pero con todo tu trabajo y yendo unos años atrás... Eh, en la época de nuestras mamás viste que se te, tenían más hijos hoy en día no son tantos los hijos que una decide tener por el trabajo, por la vida, por el día a día ¿qué pensás que esas mujeres hace un año atrás les pasaba por la cabeza a lo que está pasando ahora? ¿lo hubieran elegido? ¿es lo que eh, imponía el momento? ¿entendés mi pregunta a dónde te llevo? sí la entiendo perfecto y es difícil de responder. Cuando yo parto de la clínica, que es bueno, mi trabajo diario, y el entrenamiento que tengo en la escucha ¿no? de, de las mujeres eh, y en, en la generación anterior, creo que esa pregunta estaba bastante invisibilizada. sí O sea, bueno, era como la forma de realizarnos Total. y un poco encajaban en, en esto de, de, de seguir un, un libreto, un guión. Esto lo escucho mucho en las mujeres, sobre todo mayores de 50 años. Eh, me parece que hoy es distinto que nos podemos preguntar. Hay muchísimas mujeres en consulta en el IMR todos los días que vienen sin pareja y yo siempre les digo, no digas que estás sola. Sí. En, en todo caso, venís sin una pareja en este momento, pero eso no es lo mismo que decir mujer sola. Sí. Porque tenemos como jerarquizadas las, las relaciones, ¿no? O sea, si no tenemos pareja, sentimos que tener otra gente, amigos, tribu, amigas, familia, es menos que tener pareja. Y eso está mal. Desarmemos ese constructo, me parece que... La mujer que viene sin pareja tiene tribu, tiene amigas, tiene otras mujeres con las que maternar y viene porque tiene ese deseo y está buenísimo, la súper apoyamos y, y, y en, esa, en esa lucha las acompañamos. Pero yo creo que la generación anterior no se lo podía preguntar. Tampoco tenía las técnicas que no hace tantos años ¿no? vienen a dar luz a este, a este deseo, a este sueño, ni la ley que se sancionó en el 2013 que da la cobertura de las obras sociales y permite el acceso también. Claro. Entonces, en claro. todo este contexto sociohistórico de transformaciones, me parece que estamos avanzando mucho. Lo, lo que más quiero remarcar es la pregunta, ¿quiero no quiero? ¿Me asesoro, escucho y tomo la decisión en libertad? Que es algo que la generación anterior no tuvo, no tuvo tan claro, no tuvo tantas chances. Uh -huh. sí, sin dudas la clave está en lo que mencionabas recién, en el deseo. Hay que desear sí, sí. tener un hijo para que eh, después no haya arrepentimientos, no, no haya contradicciones. Absolutamente, chicas, yo digo siempre en la consulta, mis pacientes lo saben, si están escuchando se van, a, se van a sonreír, que tenemos que desarmar juntas el concepto de la maternidad edulcorada. ¿Qué significa maternidad edulcorada? Sí, Le ponemos estamos... como todo lo dulce, ¿no? Sí, Junto, sí. todo lo, la miel, el azúcar eh, y el edulcorante, esa, esa idea de la maternidad del día de la madre, ¿no? Estamos divinas, eh, podemos con todo eh, y estos son el amor de nuestra vida. Bueno, funcionará así para muchas mujeres, claro que sí, no nadie se trata tampoco de... Nadie del te demonio cuenta. de la maternidad. Sí. Exacto. Nadie te Pero cuenta la Conscientes, conscientes de que es difícil, de que vamos a vivir para otros y otras, de que vamos a, a tener una demanda grande, de que uh -huh. es un cambio que nos transforma la vida y que tenemos que quererlo. Total. Eso creo que es la clave. Si logramos transmitir eso. Es el, el mejor día del periodista. O sea, me da me remitís a, a charlas con amigos o con conocidos cuando les digo, bueno, basta. Terminemos con la maternidad romántica, con el romanticismo de la maternidad. No te dejan dormir, te portan mal. No, y la lactancia también. <risa> Dependen de vos. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Es un... Es una responsabilidad enorme, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, eh, y al lado, y junto a eso está todo lo hermoso. Hay mensajes que vamos a compartir. Danos un minutito, Violeta, a ver, porque nos llega en sí, WhatsApp no. al 2613 44, 44, 44 A ver qué nos dicen sobre este tema. Bueno, a ver, mientras nos haciendo. ven, están haciendo algo bonito. Hola, soy Claudia, recién llego de caminar y ahora estoy haciendo trabajos de costura. Qué lindo, qué lindo que habla tierra. Buenas tardes chicas, feliz día para ustedes con respecto al tema de hoy. Tengo 43 años, no tengo hijos y tampoco quiero tener. Y aún cuando contás que no sos madre y aún cuando contás que no sos madre y no lo deseas, te miran como bicho feo. Saludos. ¿Qué quieren que la, la raza humana se extinga si no tienen hijos las mujeres? ¿Quién los va a tener? ¿El futuro corre peligro? Tuve mi primer hija a los 15, la otra a los 17, no deseadas pero amadas, pero hay diferencia, mi hijo, eh, mi, mis tres mi hijos hijo. los busqué, o mi tercer hijo lo busqué, parece. Eh, a los 35 y a los 40 busqué la última y tuve mellizas, mucha diferencia de edades, pero se nota cuando buscas. Hola, soy mamá, tengo que decir que llegó sin ser buscado, es mi vida, lo amo Hoy estoy buscando un segundo embarazo a través de un tratamiento de fertilidad Uno de los problemas básicos de hoy es la situación de que ambos trabajan y otra es la poca responsabilidad de la familia como tal Yo tengo cinco hijos y no me arrepiento de ellos, un abrazo, suerte Buenas tardes, el empoderamiento de una mujer parte desde el momento en que elige ser mamá Es toda una cuestión de educación, a los 19 años dec decidí ser mamá Veinte años después decidí tener otro hijo. Una bendición fue una lección. Eso me transforma en una mujer empoderada. Pero hay muchas maneras de empoderarse. Hola, soy Diego de Guaymallén. Considero que cada uno tiene el poder de decisión de elegir si ser mamá, papá, tener un hijo, hija. Es una responsabilidad muy grande y se debe meditar mucho antes de decidir. Si se tiene un deseo distinto en pareja, se tiene que poder hablar y llegar a un acuerdo que sea justo para ambas personas. Al mismo tiempo sostengo que es decisión de la pareja en sí, tanto del hombre como de la mujer, así como ambos pueden y tienen derecho a arrepentirse. Hola, soy Víctor, tengo 78 años. Si a esas siete madres, las mamás de ellas, hubieran pensado como ellas y no hubieran sido madres, ¿estarían ellas eh, opinando? Obvio, no existirían. Bueno, tenemos un. un bueno, montón ahí están de... todas las opiniones. Eh, Violeta más conservadora, menos. Eh, bueno, hay de todo. Hay de todo nos cuesta la pluralidad a ver, nadie está diciendo no a la maternidad esto es algo que hay que aclarar el trabajo para la maternidad, soy psicóloga perinatal y, y, y me parece una, una maravilla y un milagro cada uno de los embarazos que puedo acompañar y cada uno de los positivos que tenemos en el IMR pero a ver, quiero, quiero destacar que esto tiene que ver con otra cuestión tiene que ver con poder escuchar las diferencias yo creo que las diferencias nos asustan eh, en, en general en la sociedad, no tratamos como por ahí de homogeneizarnos, no vamos todos como para el mismo lado y nos sentimos como más acompañados de esa forma, y es hora, está bueno, démosle la bienvenida a las diferencias, a que no todos tenemos que seguir los mismos caminos, eso nos enriquece, no nos amenaza, es, es darle una vuelta, uh -huh. entonces me parece que está buenísimo que una mujer diga no y que una mujer diga sí. Eh, y que como es un cambio, como decíamos recién, para toda la vida, tenemos que también estar muy conscientes de los derechos de ese niño o niña que va a venir al mundo, ¿no? Y de las garantías de esos derechos. Entonces también en ese deseo de traerlo y en esa decisión eh, hay un gran poder y una gran responsabilidad, ¿no? Entonces es, es, también es, es, defender eso. Escuchándote pienso en muchas personas, que seguramente a vos también te ha pasado, que te dicen yo soy el segundo, el tercero, el cuarto y fui el no buscado. ¿Viste? Mi papá no me querían tener, pero llegué. Y lo cuentan de modo divertido para ellos. Pero me imagino que debe generar bastantes eh, problemas interiores, ¿no? En lo personal, para esa persona que en forma de diversión sus papás le dicen no, no fuiste buscado, pero llegaste. Absolutamente. Y vos sabés que hay algo que siempre yo le doy una vuelta eh, con los pacientes que buscan o las pacientes que buscan embarazo en, en la clínica, eh, que, que les digo... Me preguntan siempre, ¿cómo les voy a contar que tantos años busqué el embarazo? no como que Es un poco la otra cara de lo que vos estás contando en tu ejemplo. Eh, y les digo que se tienen que sentir orgullosas, porque hacer esos tratamientos de fertilidad y después poder contarle a sus hijas e hijos que lo hicieron, es como contar una hermosa historia de amor, donde buscaron, donde hubo deseo, pero un deseo que, que, que plantó bandera y que uno pudo defender a lo largo del tiempo. Que por ahí en el embarazo no deseado eso no, no, no está en la narrativa. Nosotros los psicólogos hablamos mucho de las narrativas, de las historias, cuando le contamos a nuestros hijos o hijas cómo lo soñamos y las soñamos, cómo, cómo pensamos en, en sus vidas, cómo lo. Eh, no sé. Eh, se, se dio origen a toda esa, esa historia familiar porque es un poco lo que después nos contamos a nosotros mismos es, sobre nuestra identidad es así. O mismas, ¿no? y, y me quedo con Entonces, un mensaje también que decía qué sí, pasa sí. con estas 7 eh, cada 10 mujeres si, su, si sus mamás les hubieran dicho que no querían tenerlos pienso en el otro lado en las mujeres que están viendo esto ahora que quieren ser mamás y no pueden qué sí. pensarán también de estas mamás sí les vamos a mandar un enorme beso a esas mujeres que uh -huh. están en esa lucha y las vamos a apoyar a que sigan luchando. Y a las mujeres que tal vez tuvieron que enfrentarse a embarazos no deseados y siguieron adelante también, porque todos los días hacen un enorme trabajo. Totalmente. Eh, creo que en cada historia hay algo, hay algo maravilloso, en cada historia de vida. Por eso amo lo que hago y me parece que la psicología nos permite tener ese ese poder tan tan bonito de acompañar, Tal cual. pero y, y, nunca y nada, pararse en juzgar. Y nada ¿no? que Digo, pensar y juzgar esas mujeres que quieren ser madres y ven a otras que no lo desean, porque que, que las otras sean o no nos va a modificar la realidad de ellas, así es que eh, esto no también forma parte de la tolerancia y la diversidad y la multiplicidad de, de opiniones y de posturas en la vida, eh, comulgamos con lo que decías. Bueno, gracias, chicas. Gracias, Violeta. Gracias. gracias Violeta. gracias, Violeta. Es un placer enorme a disposición y muy feliz día. Gracias. Gracias, gracias por este ratito. Hasta luego. Hasta luego.